Muy buenas y todos, soy os traigo un nuevo vídeo y he estado por aquí en directo en el canal de Twitch. Y nada, eh, vamos a seguir con We Happy Hoy quiero estar aquí bastante, así que espero que os conectéis. Mm, mm, mm, mm, mm. pirim. Esta vez va a ir mucho mejor que la otra vez, porque la otra vez se me graseó el directo y, y se me fue el internet. Just, uh, watching the day go by. Vale. Eh, bueno. Mm -mm. Eh, para que no vieres el capítulo anterior entramos aquí a la oficina de policía Y, y nada, conseguimos el, los papeles, el del archivador Morimos un par de veces, pero bueno Ahora mismo estamos aquí en la ciudad eh, Que aquí hay que tener mucho cuidado porque no podemos correr, ¿vale? Ahí esto es tóxico y cuando estamos happy happy pues lo vemos de color rosa tenemos aquí mmm, para poder tomarnos una píldora nos la vamos a tomar y vamos a ir a lo de la visita del club del reformatorio por la noche vale pues todavía tenemos tiempo para poder ir ahora vamos a ir en plan happy, no, Is this so happy? vamos a ver... Eh, ¿para dónde tengo que ir? vale Vale, aquí tengo un par de misiones que es lo que vamos a hacer de momento. Y. A ver, un residuo tóxico, ok. Vale, tengo aquí residuos tóxicos y aquí también. Y paquetes de. Vale, aquí tengo varias cositas, ¿eh? Casas, vamos a, ir a investigar un poquito. Esos es tóxico, ¿eh? No sé ahora por qué no lo veo como súper guay. A ver, eh, mapa, ¿dónde estoy? Vale. Vamos a ir a la casa esta que está, que está aquí. <coughs> ok, eh, vale. Vale, aquí todavía no puedo entrar, entonces creo que es esta casa, ¿no? ¿Ese es el callejón? Pues ¿Entonces será esta ¿No? Digo yo sí. Nos vamos a meter aquí Y vamos a investigar a ver si encontramos algo Espero no encontrarme ningún sí Vale, me lo voy a llevar todo lo que pueda Me ha visto, me ha visto, me ha visto Vale, va, vale, vale, vale ¿Están buscándome? De momento no, no voy a salir Hasta que no, no se vayan Creo que me han visto, ¿eh? Sí. Están ahí, eh Ahora, ahora salimos Vale ahí, Vale, ya si no pueden entrar aquí Y de momento, pues Voy a dejar esto ahí abierto Vale de momento, pues, Me voy ahí llevando todo lo que vea Que aquí de momento pues no pueden entrar, ¿eh? En el armario también me podría haber escondido. Vale. Eh... Lo siento si se están escuchando unos perros de fondo, pero es que son los de mi vecino. Mini pincho, eh, cortocircuito completamente el panel de control, vale. De, esto de momento no me voy a hacer nada porque eh, no sé para qué me va a valer esto, o sea, sí, para forzar la CC no, espérate, para, para el panel de control, pero no quiero yo, vale. Y el antiséptico, pues sí, eh, mata infecciones, vale. El antiséptico sí que me lo voy a hacer, así que nada. No. Nos vamos a seguir No, me voy, me voy Me voy, me voy Me voy, adiós Que me va a venir la tía, vaya eh, bueno, vamos a seguir Hacia la misión Principal Si nos vamos encontrando cositas, pues vamos parando Pero hay que andar así como muy feliz, ¿vale? Porque... O si no, viene la policía y, y nos matan eh, eh, A ver, ¿esto qué es? ¿Puedo entrar aquí? No Se está, vaya eh, Si no conocéis este juego, es la, la patarra No sé cómo lo, lo llamaréis allí en, en vuestro país eh, que me um, seguí mucha gente de Mec México, eh, Colombia, Argentina, eh, Chile, Uruguay, España. Vale. O sea, se ha encargado un tío Ok Aquí que no se podrá entrar de momento Vale Pero esta zona seguramente que sea importante En un futuro Pues nada, vamos a ir para la zona principal Que es donde está eh, A 120 y tantos metros Y, y a ver qué nos encontramos Voy a ir mirando el mapa eh, vale Aquí tengo como varias misiones, ¿no? Eh, adicto al zumo de luma Ah, vale eh, cabina averiada Ok Y... Parece lluvia Ok Pues vamos a ir pa para allí Para donde lo que dice parece lluvia Vamos bien Sí, vamos bien Y a ver que nos encontramos Chicos, la verdad que estoy muy contenta como está creciendo el canal de YouTube Y muchísimas gracias por ver los vídeos eh, Ya somos casi 3.350 suscriptores Y la verdad que me encantaría de llegar por lo menos a los 4.000 Así que darle amor al vídeo eh, Os recomiendo que lo compartáis con vuestros amigos Para poder eh, disfrutar también con ellos El contenido que os traigo Y, y nada, que muchísimas gracias de verdad por estar su, suscrito al canal y, y ver mi contenido Que es lo, lo que yo quiero eh, Y que os sintáis guay viendo los vídeos, ¿sabes? Vale Puedo entrar aquí otra vez esta, bueno, esta es la zona de donde salimos al principio ¿Vale? Que no sé si os acordáis Pero esta es la del capítulo 2 Aquí pues tuvimos que hacer una especie de misión Que os dejaré seguramente un enlace para que podáis verlo mm -mm -mm. Vale, creo que aquí también podíamos entrar Así que vamos a intentar entrar aquí Vale, puedo entrar con la ganfúa, ok Vale, eh... ¿Sigue ahí o os ha ido? Es que está por aquí el tío Y me puede llamar a la policía en cualquier momento, ¿eh? Vamos a beber un poquito de agüita. Adiós, sí, eh, no el agua esta también está como muy feliz. Ah, qué bien. Vale, me lleva todo el botiquín. Indúcete el vómito. Ok, me tengo que, que vomitar. Vale, okay. De Health, el es la Más harta o la siri hablando, ¿sabes? Venga, hija, cállate ya un poquito. A ver, eh... Mira, he encontrado veranos de café. Las palas, esto la verdad que lo voy a tirar Porque si no al final me va a ocupar ahí espacio juntamente Y no voy a poder conseguir más cosas nos vamos a alejar de aquí un poco porque casi no nos van a matar, ¿eh? Me vienen... Mira, todos los que están ahí Me vienen, me vienen Me vienen persiguiendo oh my God. Vale, ya se han relajado un poquito A ver... ¿Puedo meterme por aquí? No no, Esto no tiene salida Ok A ver A ver el mapa eh, Estoy yendo hacia ninguna parte Entonces Vamos a intentar cruzar Por aquí Aunque sea por fuera de la ciudad porque no quiero tampoco meterme mucho por adentro Ya que nos van a empezar a perseguir Ay, se sí, Vale, Eh... Agita mejor Wiki. Eh... Buenas, Héro Buenas, Rocío Espérate, a ver Tú verás que se me ha quedado tonto Ahora No sé si me voy a poder meter Creo que no me puedo meter eh, a no ser que sea Por el hueco esta, así que voy a tener que dar la vuelta Qué putada vamos. O, o no sé, sigo por aquí, a ver si tengo aquí algún sitio para poderme meter de nuevo en la ciudad. Pero no tiene pinta, ¿eh? No, no tiene pinta de que por aquí se pueda tirar. Así que nada, vamos a ir de nuevo a hacia donde está la ciudad. Uf. Y, y vamos a ir al club oh, este de, de reformatorio A ver qué nos encontramos, ¿vale? Día, oh, Venga, hijo, corre Eh, Heru, no sé si estás por aquí Pero hoy tienes también clase Bueno, hoy no tendrás clase Hoy es domingo, ¿verdad? A ver, un momentito... Vale, eh, que quería saber quién estaba en el directo. Vale, está Jerus, está Rocío, está eh, Owen y está Lemon. Así que un saludito para los cuatro. No y estamos de momento, si os veis conectado ahora mismo, estamos yendo al club de reformatorio, que me he salido por aquí por la zona esta. Mayormente porque me he metido en una casa y me estaban persiguiendo. Pero me he Vale. Esta gente eran las que me estaban persiguiendo, por eso están por aquí. ¿Vale? Ahora ya hay que ir norma. Ahí está. Vale, ¿por aquí me puedo meter? Exactamente, me puedo meter, perfecto eh, Como toquemos el suelo, muerte ¿eh? No puedo tocar el, el suelo en lava ¿eh? Por ahí no puedo tirar vale por dónde puedo ir yo para que no me mate el agua de momento en ningún lado ¿eh? hasta que no corte la electricidad nada pues nos vamos a ir a ver si puedo quitarla desde aquí voy a morir ¿eh? como cruza aquí nada aquí de momento no me voy a meter más que nada porque como me meta muero ¿eh? y creo que me hace falta ve Me hace falta una, una... batería o algo, ¿eh? Creo yo Emergencia Espérate, a ver No, ahí no creo yo que, eh, que pueda llegar ¿eh? Vale, ok eh, Voy a apagar esto Esto va a apagar otra vez la radio y puedo dormir Y aquí que tengo un peluchito, ok Y aquí está la taquilla con mis cosas Ok, perfecto Pues... Pues vamos a intentar salir de aquí Sin morir Sin morir, sin morir, sin morir, sin morir, sin morir. Y ya, vo ya volveremos en, eh, en otra ocasión, porque es que ahora mismo creo yo que hasta allí, hasta el fondo no, no llego, ¿eh? Vale, tengo que activar las cotillas. O oh, no sé, voy a probar a ver si me puedo meter. Ya está. ¿Me de, va a dar calambrazos? Ok, slushy. ya está. Perfecto, listo. No, ahí queda tanto rodeo. Vale. De momento no puedo mejorar la actuación eh, Eso me lo voy a llevar Que no sé lo que es Y vale Aquí nada, eh, tampoco puedo mejorar de momento nada La nota esta sí me lo voy a llevar A ver, ¿qué hemos cogido? Eh, tenemos varias cosas que nos he enseñado A ver, eh, vale, la bañera aquí Diles diles que se vayan a la mierda eh, otra vez Vale, eh, bueno Diario de mejora, vale Esto es como el diario que hemos cogido Que aquí habría alguien, lo que pasa es que se ha muerto Seguramente por la electricidad que había Así que nada eh, Vamos a seguir hasta la misión, que es lo que quiero hacer Vale, activa la escotilla Puedo Activar la escotilla para que se vaya la, el agua Perfecto esto ya sería un, un refugio para nosotros, ¿vale? Para, para el futuro Asegura la zona eh, Vale Que asegure la zona, ok ¿Esto puedo hacer yo algo? Transportar ¿Y yo dónde aseguro la zona para...? Vale, voy a probar a ver dónde le hemos dado antes, ¿vale? Tengo aquí algo más que me haya dejado <coughs> Vale, eh, un par de notas que nos las vamos a llevar y ya está Vamos a ver si ahora puedo entrar aquí Ahora, perfecto de aquí. Y sin completar. Vale, vamos a Ok, vale, tengo un, Una casa nueva, así que aquí ya podemos Entrar cuando queramos, y guardar las cosas, perfecto Y aquí tengo Un refugio, perfecto Así que La misión La misión donde coño estaba ahora Que no me acuerdo Parque de Adam eh, Y aquí que tengo Vale, forastero en tierra extraña. Yo lo que quiero saber es dónde está el club Visita el club de reformatorio Vale, dónde está el club eh, Club de reformatorio, vale, estamos aquí al lado Perfecto Pues listo Ah, vale eh, Esto es para poder entrar a otras escotillas O sea que esto es como un viaje rápido Por aquí podemos entrar a otro, otro sitio Perfecto, vale Pues ya tenemos acceso al principio del todo Que creo que nos dejamos varias cosas y ver, después iremos, ¿vale? Ahora lo que vamos a ir al club este alterne, al club de putillas. Y vamos a ver qué pasa por ahí, por el club. Eh, si estáis viendo el directo, podéis comentar si se está escuchando bien, si se está viendo. Vale, hay un toque de queda, ¿eh? Ya ahora, por la noche, como me pillé un guardia de estudio, adiós. Este es club privado. Tienes que tener un Vale, necesitamos una invitación Vamos a, a comer un poco Que estoy viendo que tengo mucha hambre Y me voy a zampar el bocadillo este Y una botellita de whisky Vale, y ahora voy a ir un poco pedo Pero bueno, eh, encuentro una entrada ¿ok? Vamos a ver dónde está la entrada de esto Y hay que tener cuidado porque ahora es que está el toque de queda Como aquí en España Que tenemos el puñetero toque de queda Y a las 10 de la noche pues todo el mundo Tiene que estar encerrado en su casa ¿Puedo entrar por aquí? No, eh, vale Pero por aquí sí Creo yo, tampoco Ok Creo que no puedo entrar por ahí, ¿no? ¿Tengo algún sitio donde subirme? ¿Aquí? Ahí está. Ah, vale. Eh, vale. No sé, esto. Ok. Mm, mm, mm. Bueno, a ver si encontramos por dónde hay que entrar. Porque es que no, no tengo ni idea ahora mismo. Los guardias están ahí. En el, ahí y como vengan para acá, es que nos matan, ¿eh? seguramente. Y las flores estas me las voy a llevar. Y ya está, vamos a forzar la, la de estas. Y nos vamos a meter de dentro. Tanta tontería. Ala. Ya estamos dentro del club. Encuentra la manera de, unir, de unirte a la fiesta, vale Vamos a ver si tenemos aquí algún traje o algo que nos sirva eh, Creo que he cogido algo raro, ¿eh? A ver, ¿qué he cogido yo ahí? Que parece un maniquillo, o eso mm, mm, mm. Esto lo vale, eché Mono de goma Cúbrete de goma de pie de... Pues me lo voy a poner, esto es un traje de late de estos ahí tosados, ¿sabes? Este ya está. Tengo ahí una máscara, ¿eh? Ahora, ahora la conseguimos. Vale, como estamos con el traje de goma, pues... Pues me dejan pasar, ¿sabes? Estos son sadomasoquistas Vale, la... Creo que voy a tener que entrar por el otro lado Porque la máscara no la puedo conseguir desde aquí y Tampoco quiero forzar la cerradura con esta aquí mirando Así que de momento voy a pasar de ella, ¿vale? Vale, me llevo todo lo que tenga Las ventanas os recomiendo que las tengáis siempre abiertas, porque si... se lía... ¿Esto qué? ¡Hala! ¡Toma! <ríe> Creo que Youtube me va a censurar un poco el vídeo, ¿eh? ¡Madre mía! Vosotros no habéis visto nada, ¿eh? ¿eh? ¿Y aquí qué tengo? ¿Ok? ¡Ay, no, no, no, no! Oh, no. ¿Qué? ¿Pero tú estás tonto? Digo. ¿Qué? Espera, espera, espera, espera, espera, espera, espera. Vamos a jugar bien. Eh, a ver. ¿Dónde está para curarme? ¿Dónde está para curarme? Aquí. Vale, aquí te cito, ¿eh? La madre que la parió, el sartenazo que me ha metido. Vale, eh, tú y quietecito, relaja un poco la raja, por favor. Ahí está. Vale, hay quietecito. Relaja la raja, por favor. Ahí está. Ay, pero será mamón. ¡Paca, puta! <risa> Nada, aquí, aquí no, no me puedo meter. Me puedo tomar una droga y se olvidáis de mí un poco. Hostia, ¿qué? Ay, te cita por favor eh, Intoxicación, nada Voy a dejar que me maten Mayormente porque es que estoy en la mierda Me he gastado 20.000 cosas Y es que no, no me renta Ya está, ya está Matarme, matarme, ya está uh, Mátame Ahí está Vale, eh, vamos a entrar aquí, vamos a robar lo que tenemos que robar, pero más tranquilamente, ¿eh? Porque ahora es que se me ha liado porque el tonto, el culo, el otro me ha sacado el mazo. Eh, y ya pues todos han venido a, a matarme, pero bueno. Qué bien. Eh, un momentito que se me ha graseado el juego, de la emoción que le ha dado. Así que de momento os pongo la pantalla del fondo, ¿vale? Para que no tengáis una pantalla eh, en negro. Y nada, dame dos minutillos y empezamos otra vez de nuevo, ¿vale? O sea, no desde el principio, sino desde donde estábamos, ¿vale? Vale. Ahí está. Continuar, perfecto. Un saludito a Casino Trans Que, que ha entrado a, al directo Y al resto pues eh, De nuevo un saludito Y nada, eh, a ver, ¿dónde estamos? ¿Que ¿Dónde se me ha guardado la partida? Perfecto eh, Estamos donde antes, eh Estamos con lo del toque de queda El tío este me puede venir a por mí Así que nada Vamos a entrar aquí como hemos hecho antes Ah, ok, vale. Eh, por aquí es para conseguir la máscara, ¿vale? De momento, ahora, ahora la conseguimos. Voy a brillar esto aquí. ¡Uy, mierda! Mierda, mierda, mierda, mierda. Joder, macho. Oye, me quiero esconder en algún lado de mientras porque es que me estaban persiguiendo, ¿eh? Me están persiguiendo Valentilidad, eh. Ok, esta es la casa de antes, ¿eh? Esta es la casa de antes. Ahí ¿Hay, hay alguien que me está persiguiendo. Eh? Mierda. Y la, la máquina de esta puerca también me está, me, está, me está mirando todo el mundo. No me puedo meter por ahí. ¡Ay, ay, ay, ay! ay! Mierda, mierda, mierda, mierda. V, V, V. Vale, vale, vale, vale. De momento nos vamos a quedar aquí, ¿eh? ahora ahora ya vuelvo a la zona donde estaba Pero hasta que no se vaya este, que me está buscando, pues no, no voy a salir, vamos Sigue por ahí, eh. Vale, el chime este me, me puede mirar, eh, me puede ver, así que me voy a esconder otra vez por aquí. Joder, qué lento es, eh, tío. No, qué lento, qué lento, qué lento. Vale, ahí tengo aquí a uno, Aquí hay trampas. Vale, hay que tener mucho cuidado, ¿eh? ¿Ha visto la máquina esta, tío? Vale, vale, vamos a correr la otra dirección, ¿eh? A ver si, si podemos entrar, ¿eh? Allí hay una tía, ¿eh? vale, vale, vale, vale. vale. Aquí de nuevo, ¿vale? Venga, ahí, vete, vete, vete Está todo rayado, ¿eh? Me está buscando por todos lados. Vale, de momento no, no puedo salir porque es que todavía tengo aquí a gente. ¿eh? Vale, ya se ha acabado la musiquita. Perfecto. Tengo ahí a uno... Bueno, tengo a dos. Uy, uff, uff. Uf. Estoy en una zona muy mala, muy mala, muy mala. Eh, vale. A ver el mapa. De Dora la exploradora. A ver, ¿dónde está el club? El club estaba por aquí, ¿verdad? El parque. Vale. Refugio a casa. ¿Dónde coño estaba el. Eh, casa, casa. Pues que tengo a tres aquí, ¿eh? Vale, creo que se está haciendo de día ya y por eso no, no nos están afectando, pero bueno. Me voy a tomar una píldora para que se crea que estoy todo feliz. ¡Mierda! Toma, los pitos de fiesta, toma. A ver, parezco una cosa mala corriendo, ¿eh? eh venga, hija. Mierda, ahora como, claro, como estoy drogada, pues entonces no puedo entrar. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Tú! ¡Tú! ¡Tú! ¡Tú! ¡Tú! ¡Hostia! ¡Tú! ¡Vamos! Eh, ¿Pero puedes correr o no puedes correr? Vamos a ver eh, ¿Por qué coño hay tanta gente ahí ahora? Vamos a ver Te puedes relajar un poco. Que, me, que vienen, que vienen, que vienen. ¿Usaba ¿No el sitio este de antes? No, no. Que vienen, que vienen. Que viene, que viene, que viene, que viene. Tú ahí, quietecito, capullo. No. Uf, macho, me quiero meter en la casa esa y no puedo porque nada más que tengo a gente persiguiéndome. Por favor, no pido tanto. Me he metido antes. Y aquí más. No, no, no me quiero tomar. Una droga, no, una droga, no ahora. <risa> La casa, la casa Yo simplemente pido la casa Que me vienen por detrás Me vienen por detrás Mira, mira todos los que tengo ahí Vamos a ver Vale, aquí en el refugio no pueden entrar Así que aquí se van a olvidar, eh Problema, que ahora cuando salga, pues me van a, a venir ciento y la madre, ¿vale? Voy a dormir para que pase un poco la noche, eh, se vaya la tontería, porque si no... Y ya así recupero un poquito de vida. Hasta recuperar el máximo, ¿vale? Vamos a dormir hasta las 8, vamos a pasar el día, que se olviden de mí y ahora salimos. Lo malo de estos juegos no es que... O sea... Mmm, que te venga la gente. Sino que te venga un chorro de gente. Y nada más que tenga un palo de mierda para poder pegar. Entonces, es un poco putada En ese sentido. Porque no te puedes defender. O por lo menos yo todavía no me puedo defender bien. Mira por aquí. Vale. Vale, ya tengo las dos puertas. Las dos ventanas me parece abiertas. No sé si la habrán cerrado. Yo creo que no. ¿Esto está abierto? Sí, vale. Perfecto. Y... Claro, como está, como es de día no puedo entrar todavía Así que voy a dormir un poco más Las ocho Pues nada, no voy a dormir en ningún lado Me voy a esperar aquí hasta que abran las puertas, ¿vale? Eh, lo que vamos a hacer de mientras Hasta que pase la hora eh, Que yo creo que esto tiene que estar al abrir Vale, son las ocho y media Y tiene que pasar media horita más Una nota Vale Eso pasa por la noche okay. Me voy a Es que creo que ya está lo del toque de queda ¿eh? Porque no hay nadie en las calles Y tampoco me quiero yo alejar mucho de aquí Más que nada porque como eh, Me aleje, adiós Vale, y esto ya está creciendo Quedan nada pa, para poder entrar De mientras... Uy, espérate que he pausado yo encima el juego. Eh, de mientras que estamos aquí esperando, podéis comentar lo que queráis en los comentarios, ¿vale? Eh, por si queréis que os responda a alguna pregunta, eh, alguna duda sobre el juego. Joder. A ver, espérate. Ahora. Que muchas veces que se buguean, Vale. Aquí nada, hasta que no... Vale, ahora podemos correr más, más que nada porque hemos dormido, así que esto nos viene de lujo. Nada chicos, vamos a esperar un, un poquito a que se hagan las 9 de la noche y se nos abran las ventanas. Para poder meternos. En la fiesta esta de los sadomasoquistas Vale, perfecto Ya se nos ab han abierto las puertas A ver Bueno, a ver si esta vez tenemos mucha más suerte Y no como antes Las dos veces que hemos intentado entrar la primera se nos ha mmm, jodido porque uno no ha pegado. Y eh, la segunda ha sido porque venía haciendo la madre, ¿vale? Así que ahora a ver si puedo conseguir primero la máscara. ¿Está esto abierto? They said he got a caning at school. Yes. Did it hurt very much? No. Are you sure you're going to be alright? Yes. Do you understand why? Well, why? What? Well, why you got the caning? Yes. Did you really kick a rubbish bin in Sleuthley Crowden's face? No, I didn't. Right. Did you kick a rubbish bin? Yes. Did it then go into Mr. face? I, I didn't see him. I, I didn't see him. He came around the corner. He came around. He came around the corner. Oh, that's not at all your fault then. Oh, good. Are you being sarcastic? Yeah, I was being sarcastic. I hate it when you're sarcastic. Oh no. Malayee. Uf, tengo aquí una caja fuerte, pero es que tengo ahí el guardia y ya está. Así que de momento nada. Creo que llevo el traje de late todavía. No, no estoy segura. Vale, no tengo puntos de habilidad. ¿El traje de late lo tengo puesto o no? No, tengo mi ropa normal, ¿vale? Así que vamos a salirnos de aquí de momento. Y. Y vamos hacia el otro lado. Ahí tú tranquilita, hija. Vale. ¿Estás feliz? ¿Estás guapa o qué? Y tú también Ahí todos felices, todos apicos en las pompas Creo que me va a venir la policía otra vez, ¿eh? Voy a poner ya rápido el traje del de, de, de, capullo este para poder infiltrarme. Y.. ¿dónde está el inventario? Vale. Mis cosas. Vamos no, a el inventario, por favor. A ver, la ropa del sado, más Eh. utilizo. Llevar más cosas, vale. Esto es para utilizar más cosas, ¿vale? Vale, aquí, eh, ¿Tú? ¿Tú qué tienes, amigo? A ver. Tienes un trozo de pastel, vale. Y tienes la tarjeta identificativa del club, perfecto. Pues tú, a ver. Um, vente conmigo, anda. Hay guetecito, ¿vale? Ahí. que be cito, vale. Very well crafted, I must say. Yo quiero esto. Ahí está. Me han dado eh, un, un logro. Ese tipo de juguete, ¿eh? <ríe> ¿eh? Vale, como hemos cogido un juguete sexual, pues... Eh... vale la varita mágica de esta mujer quiere que le traigamos una varita mágica Como se, se refiere a... Yo quiero esto Porra eléctrica, vale. Me llevo unas pocas de porra eléctrica y jeringuilla, jeringuilla vacía. Esta gente de. No, no, no, no, no, no, no, amigo, amigo, amigo, amigos, amigos, amigos, amigos, amigos. Déjame pasar, hijo puta. Joder, macho. Otra vez va a venir todo el mundo. Me cago en todo. No. Pues la mierda de la espinguilla que estaba vacía. Me cago en todo. Ay. Tú, hay que irtecito, anda. No, no, no, no, no. Uy. Corre. Corre. Joder, aquí no hay. Eh. Pues me meto aquí y ya está. Me meto aquí, me meto aquí, me meto aquí. Vale, voy a beber. Bueno, de momento no puedo beber. Hasta que no se vayan esta gente no voy a hacer nada. relaja han ya un poco, ¿no? Ok, perfecto Vale, ahí está eh, Ok, voy a ver qué es lo que tengo de misión ahora Porque me está diciendo que hable con el poli Pero el poli no sé dónde está, así que... Eh, ok, tengo que ir aquí Vale, tengo que ir a lo del puente, vale eh, Y tengo que cruzar toda la ciudad El camino más rápido es... Por aquí, por donde está esto. Vale. Vale, vamos a ir corriendo. Corre, corre, corre, corre. Espérate. No, no, no, no, que me ha salido la pantalla. cagón todo Vale, tengo uno en el cogote, así que voy a beber aquí rápido para pa que me cure. Y, y nos vamos a ir cagando, hostia, ¿eh? Aquí. Vamos a, ir a hablar con el poli. Mierda Vale, vamos para donde está el punto, eh Vamos corriendo Me viene la policía, ¿eh? Las máquinas de estas puercas también me están mirando, los televisores estos Vale Eso sí, antes de llegar seguramente intenté o sea, ca camuflarme en algún lado Para que no, no me maten ¡No, no, no ¡Corre, corre, no corre! ¡Que no corre. ¿Qué viene, que viene, que viene! ¿qué viene? ¿qué lo tengo detrás, ¿eh? Lo tengo detrás No me mira, lo tengo ahí detrás ¡Quieto, Quito, quieto, quieto! Vale, eh... Mierda Me voy a meter por aquí de momento Y ahora ya cuando eso Me, me meto en el puente, ¿vale? Pero hasta que no se, se vayan esta gente Los policías Que vienen, que vienen, que vienen, eh Le me tengo que ocultar, ¿eh?